Exclusivo ¡Somos dale, dale más, dale más, todos quieren más. Dale más, dale más, todos quieren más. Dale más, dale más, todos quieren más. Dale más, dale más, todos quieren más. Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito. T Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa. Ya ven las chicas y los muchachos si cantamos y bailamos con medio peso. Con este ritmo que está de moda Y en Santiago que está la joda Ponele más estos pasitos Que la chica mueva el pulito Y todo eso, con el eso, eso Y todo eso, con el eso, <risa> eso ¿Te gustó? No las tenían, ¿eh? No las tenían, ¿eh? Vamos a bailar Vamos a cantar que dice así: En eso, eso, venga de moda, Y en las bailantas, como se toma, ponele más esto, que la chica mueva el pulito y todo eso, con el eso, eso, y todo eso, con el eso, eso. Si cantamos la tercera parte, esto que dice así. Ahora, Vilila también lo. que está de moda y el Santiago está de moda que todo eso está de moda y la baileta como se toma y todo eso con medio beso y todo eso con el eso eso. Escuchalo sonido perfecto. Bailamos toda la noche, Juancito. Tomamos, chupamos y volvemos con casa a la casa. Ya ver, las chicas y los muchachos, si cantamos y bailamos con medio peso. Con este ritmo que está de moda.